Cuando hablamos del tema de ser liviano, eh, estoy hablando desde una imagen que en algún momento les había comentado, porque es una de las imágenes para mí motivadoras de mi esfuerzo espiritual este año. Es una imagen de India eh, donde muestran una de las deidades de India, que en este caso es Krishna, y está sobre. Eh, una serpiente de cinco cabezas ¿verdad? que representan como todas las tendencias negativas del ser y él está encima de ellas bailando, ¿verdad? Eh, y esa es una imagen que me encanta y pues me gusta mucho porque no he encontrado en otro símbolo eh, la posibilidad de que una persona pueda estar rodeada de serpientes interna y externamente. Tenemos serpientes internas que son tendencias nuestras, ¿verdad? que están ahí subconscientes, pero también externamente hay un montón de situaciones y sin embargo haber domado todo y estar bailando. Y eso es una de las cualidades que representan en India lo que es el estado de un yogi, especialmente de un raya yogi es decir, de un alma que ha logrado tal nivel de conexión espiritual que logra convivir con las serpientes bailar con las serpientes y no ser influenciado entonces es una cualidad de perfección interior por eso eh, me gusta, porque no es el yogui de estar metido en una cueva y no ver a nadie sino es estar en nuestra vida cotidiana, pero estar livianos. Entonces, cuando hablamos de estar livianos y felices en el mundo actual, sabiendo que nuestra realidad es una realidad profundamente intensa, ¿verdad? En todo sentido. Ahora estaba leyendo porque alguien me preguntó de los trastornos de sueño. Y hay más de 100 trastornos de sueño, usted se puede imaginar como les explico en breve, ¿verdad? O sea, con solo una enfermedad. O sea, una enfermedad que tiene 100 diferentes variables. O sea, que así en, en todas las, las áreas de la vida nuestra ahorita está como muy caótico. Entonces, ¿para estar liviano? ¿Qué se requiere? Entonces vamos a hacer una pequeñita conversación en parejas, quisiera que conversaran en tres minutos, lo primero que se les venga a la mente respecto a esto, para ser liviano tenemos que ser llevaderos y flexibles, entonces para ustedes, así en parejas, ahí con quien tengan a la par, ¿verdad? ¿Qué se requiere para ser llevadero y flexible? Lo primero que se les venga a la mente. ¿Sí? Los que están en internet también piensen. Vamos. Tienen tres minutos. Ahí con el que tienen a la par. Entonces, ustedes llegaron a ciertas cualidades. Díganme así. Como lluvia y ideas. Madurez. Madurez. Tolerancia. Como, que, como cuatro dieron tolerancia. Aceptación. Perdón amor o amor qué dijiste vos empatía, empatía. no tomarse las cosas personal no sí. perdón sí. vivir sin expectativas expectativa. cambio de conciencia y aceptar que nadie es igual aceptar que nadie es igual a uno fluir ok ¿alguno de ustedes conoce este jueguito? ¿lo ven? ¿aquí? ¿no lo ven? es que si lo hago más así se me va a caer ¿lo conocen? ¿cómo que no? ¿en serio? No a de internacional no, es un rompecabezas ok, vean, les voy a explicar resulta que este jueguito trae un librito con diferentes formas eh, que hay que hacer y hay creo que son más de 70 formas no sé cuántas entonces resulta que todo, que, que uno dice, ah, eso es muy fácil. Sencillamente hay que poner los chunchitos siguiendo la forma. Pero vea qué interesante con este jueguito. Resulta que si uno lo ve así, ¿ustedes que creen que son bolitas, verdad? Sí. Cierto. Pero resulta que no son bolitas. Estas bolitas tienen cosas así. Y entonces a veces, ¿verdad? Para, para hacer la forma que ellos sugieren, hay que ponerlo de diferentes maneras, ¿verdad? Aquí, aquí, bueno, diferentes formas. Es muy entretenido, para cuando uno viaja se lo recomiendo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque resulta que hay personas que no lo disfrutan para nada. Y no logran pasar de la tercera forma. ¿Por qué? Porque uno, a la primera, no supo cómo hacerlo y se cierra. ¿Verdad? Entonces, en realidad lo que nos produce que nosotros seamos falta de fluidez o falta de levedad es que no somos creativos. O sea, que no utilizamos todo el potencial que tiene la mente. Nuestra mente, en este momento, es una herramienta maravillosa, extremadamente poderosa, grandísima y sumamente subutilizada. ¿Por qué? ¿Ustedes saben quiénes son las personas, las únicas personas que viven 100% en el presente? Los bebés. Y de ahí en adelante, nosotros, ¿cuánto tiempo vivimos a donde estamos? En la medida en que... En la medida en que más me distancio de mi, de mi realidad actual, más me estanco en prejuicios, estereotipos, formas de aprendidas de hacer las cosas que aprendí hace 50.000 años, ¿verdad? Y todo eso va haciendo que mi mente cada vez se calcifique, y ahora todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? A que se le olvide todo, a que ¿verdad? A que ya no tenga las mismas capacidades mentales, pero en realidad no es una cosa solo de hacer estimulación, eh, gimnasia mental. O sea, también es que hay un desarrollo de nuestra mente que tiene que recuperarse para yo poder fluir, ¿verdad?, ¿Y eh, cómo hacer eso en este momento? Una de las eh, cosas que tenemos que aprender es otra vez alinear la mente con el corazón. Porque, ¿qué pasa? Al, en, en la medida en que más dejo de vivir mi vida presente y más estoy en el futuro con mucho miedo o con todo eso aprendido del pasado, eh, mi corazón está lleno de sentimientos y a veces contradictorios con la mente. Les voy a dar un ejemplo. Eh, este fin de semana hablé con una música, una persona que ella su profesión es que toca hoy y hablé con ella por Skype porque está en otro país y, y su preocupación principal es que en este momento no se puede concentrar y ella es profesional toca en, en una orquesta y dice, yo estoy tocando y a la mitad me desconecté, <risa> o sea, y eso nunca me había pasado ¿verdad? o sea, te puedes imaginar estar en la orquesta y estar en otras y, y de repente me conecto y yo ya me equivoqué, o sea, porque me desconecté no sé, un, no sé, mil, un microsegundo entonces su preocupación es cómo conectar, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no le ha pasado eso? ¿Y qué? ¿Por qué me desconecto? O sea, ¿qué es desconectarme? ¿Cómo, lo, cómo le diríamos a ese desconectarme? sí, no estoy donde estoy, pero ¿qué, qué pasó ahí? Un rarísimo, <ríe> un, <letargo. ríe> un letargo ahí como que resulta que yo les voy a poner así, es como que yo no estoy poniendo el alma a lo que hago si yo pongo el alma a lo que yo hago yo estoy ahí y estoy integrada, el corazón, la mente y la acción está integrada porque el alma está expresándose a través de todo su ser pero el alma no está en lo que yo hago ¿por qué? porque yo hago todo muchas veces desde la mente no está integrado el corazón o sea, yo no estoy en lo que vivo y hacemos las cosas de una manera muy limitada. Por ejemplo, ¿cómo se sienten si ustedes hacen todo solo por miedo a no tener plata? O solo pensando en el dinero. Fluyen las cosas. ¿A ustedes les ha pasado que fluyen? Uno además se siente como, en algún momento, harto. Porque como que no hay, no hay corazón ahí, no hay, no hay crecimiento, no hay, solo hay miedo a no tener entonces ahí no hay creatividad y hago cualquier cosa y entonces no estoy poniendo mi ser en nada por supuesto estoy en letargo porque estoy haciendo algo pero en mi corazón está por otro lado y si pasara tal cosa <risa> si viviera tal otra porque no está integrado en mi en y además nosotros vivimos a veces cuando es mucho desde la cabeza, es mucho desde el deber. ¿verdad? Yo debería ¿verdad? hacer esto. Yo debería tender mi cama. <ríe> yo debería limpiar la ropa, ¿verdad? Yo debería cocinar. O debo trabajar. No vivo desde lo que me nace. Es que yo quiero tender mi cama yo quiero que haya limpieza, yo quiero trabajar, yo quiero conversar, yo quiero expresar. O sea, es algo que me nace. Eso no está ahí. Por eso, ¿qué pasa? Todo lo que vivo se siente como una carga. Se siente pesado. O sea, cuando la vida se convierte en una obligación no es, Liliana. O sea, estoy viva por obligación. Pero si usted me dice, muérase, ok. <risa> o sea, si está la... A veces llega ese nivel, ¿verdad? Porque, porque no, no, no, estoy, no estoy disfrutando estar viva. Porque qué pesado. Pero ¿por qué es pesado? Porque es obligatorio. No es que yo quiera nada. Y lo peor es que ya mi estado mental está tan calcificado que cuando alguien me dice, no, no, conéctese con su ser, con su corazón, con lo que usted desea, con sus sueños, no se puede. Es frustrante. Porque ya yo no sé cómo hacer eso. Será que no tengo. ¿Verdad? Bueno, entonces las personas siempre vienen a meditar que una parte del curso avanzado de Raya Yoga, es eh, entender que uno viene aquí porque tiene un papel. ¿Verdad? ¿Vale? que hay que redescubrir. Para eso también es la meditación, porque llega un momento en que ¿qué significado tiene vivir? Sí, yo tengo un papel, pero ¿será que lo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para alinearme otra vez? para reconectar para que sea mi acción sea como una expresión del alma que yo esté 100% ahí difícil porque yo estoy diciendo 100% frente a la computadora <risa> suena raro ¿verdad? 100% a la hora de caminar para nosotros la forma como básica, inicial, es ser consciente que yo soy alma. Y ser consciente que esta alma, estoy en todo. O sea, yo soy alma. Yo solo soy, lo que hago es una expresión del alma. Yo siempre soy alma. Entonces, primero, reconectar con el alma que se expresa a través del cuerpo. ¿Sí? Pero luego sirven algunas cualidades que para mí son como llaves que reconectan con el corazón. Por ejemplo, tal vez ustedes ya lo hacen, tener gratitud. Son como llaves, por ejemplo, cuando uno se siente agradecido, agradecido, por todo. Hay uno como cómo se siente cuando uno tiene gratitud? Uno empieza a pensar que sí es cierto, ¿verdad? Yo tengo tantas cosas por las que agradecer y como que eso sí te conecta ya otra vez con el alma. Otra llave es el amor. Eh, ayer tuvimos la meditación internacional de la paz, que nos conectamos todos los centros de Brahma Kumaris a nivel del mundo y hacemos una meditación por mes por la paz. Y ayer una de las imágenes que se usó es que visualizar que todos los seres humanos somos puntos de energía, como puntos de luz. Todos, todos, todos. Esto es como un universo, como estrellas en la tierra, ¿verdad? y amar a todos, todos, todos, todos los puntos de los que existen, amar, cuando uno ama como que uno le dan ganas de estar aquí con todas estas almas, en vez de quejarse de que estén aquí en este escenario, que es el planeta Tierra, uno quiere estar aquí, quiere compartir, sí entonces es, es cambiar la conciencia, como algunos de ustedes decían, ¿sí? Es cambiar la conciencia hacia el amor, cambiar la conciencia de la crítica, ¿sí? Vamos a hacer otro experimento, está bien para que más claro. ¿Qué es derecho, verdad? Vamos a necesitar más. Una... ¿Qué ven ahí? Está limpia el agua, ¿verdad? Ahora, ah, imagínense que así estamos en el día, ¿ok? Así iniciamos la mañana, digamos. Como ese brazo, ¿cómo está el agua? Está clarita, ¿verdad? <risa> ok. Ahí le agregamos un poquillo de azúcar, ¿verdad? Muy bien. Y le agregamos un poquito de especies, así como le pasa a uno en el día, ¿verdad? Así, ¿verdad? Este es revolver en lo que uno piensa todo el Ahora, entonces, muéstreles el agua. Entonces, <ríe> muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedó el agua? Digamos, ¿qué es mi ser a final del día? Ahora mi pregunta es, ¿cómo hago para que mi agua, es decir, mi ser, no se coloree y se mantenga cristalina? Todo el día. Pero vamos a ir por detalles. ¿Qué es lo que pone turbio que le podría decir yo que mi mente se está, se está poniendo así, de un color cafezoso? Todos los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos específicos enturbian mi estado? La bueno, la ira, el miedo, la, la autocrítica, la negatividad, la pereza. la pereza, la culpa. Entonces, en realidad no es todo lo del día lo que ensucia mi estado de conciencia. Hay ciertas cosas que me ensucian más. Por ejemplo, pueden imaginarse un día de que yo no hable nada de crítica de nadie, ni de nada. Entonces, eso significaría que, ni si claro, porque si no, estaría así lo no estoy pensando Se quemó, pero me estoy aguantando ¿verdad? porque lo no estoy pensando sería no hablar ni pensarlo resulta que la mente tiene dos lugares o dos cosas en las que hay fuga y hay fuga de fuerza y de poder personal porque en realidad una persona, todos nosotros, tenemos mucho poder personal. Mucho, mucho, mucho poder. Tal como estábamos hablando que la mente era muy capaz, nuestro poder es ilimitado, pero tiene fugas. Dos. Y enturbian en mi estado. Una, son los pensamientos innecesarios. Y otra, es desperdiciar el tiempo. Y a través de esas dos, como fugas grietas. grietas permanentes, entra mucha basura. Ni siquiera son cosas negativas, son inútiles. Alguien decía que una de las cosas que me harían lidiar es no tener expectativas. Pero eso es interesantísimo lograrlo. ¿Por qué? Digamos, yo tenía una reunión en Belén. Mi expectativa, así, es planifico la hora que salgo, la hora que llego, la ruta que tomo, ¿verdad?, y todo ¿qué pasa si en medio del camino cortaron la calle? porque ahora por todo lado está cortada, ¿verdad? ¿qué es el primer pensamiento que me viene? antes del plan B porque evidentemente voy a tener que hacer plan B pero antes del plan B me viene un pensamiento inútil claro que sí claro que sí o sea no, no he logrado totalmente que no me venga un pensamiento inútil o sea, claro que me viene otra vez de la llave. ¡pum! o sea, ya me vino y ya eso hizo que mi, que mi corazón no estuviera tranquilo eso es, un, eso es un ejemplo pequeño, digamos. Porque el no tener expectativas implicaría, o sea, yo puedo tener planificaciones y puedo tener ideas de cómo tienen que ser las cosas. ¿Verdad? Pero tengo una amiga que me dice, si sí, usted dice que yo voy a ser perfecta, yo creo que sí. Justo está construyendo un lugar de va, para vacacionar. Entonces, acá comprar los colchones para los camarotes y el lugar es allá lejos en Puriscal y les llegan los colchones y son mucho más grandes que los camarotes. Ok, ok, bueno, los voy a devolver aquí en San José y resulta que no se los aceptan. Uno, porque está rotita, la bolsa en que venía. ¿Me explico? O sea, es que el hecho de no tener pensamientos inútiles no es cuando todo fluye bien. O sea, ¿cómo hago para que en esas circunstancias la mente no se me llene como una ametralladora de pura negatividad? O sea, claro, igual voy a tener que resolver. O sea, bueno, ¿quién quiere un colchón? Se lo vendo, ¿verdad? Porque tengo que comprar otro. O sea, definitivamente tengo que tener una solución. Va a venir una solución. Yo les voy a contar un secreto. Cuando eh, estuve en un proceso de transición muy grande, ¿verdad? Muchas cosas tenían que resolver. Entonces, imagínense... Mi cabeza era, tengo que pagar todas las cuentas, tenemos que hacer un montón de problemas. Bueno, entonces estuve con Daddy Yankee, que es la directora, no es que tuvo concierto hace un día, sino la directora de Brahma Kumaris, ¿verdad? Se llama así también. Pero ella es una yogui de muchos años, ¿verdad? Han querido que se reúnan para que se conozcan. Pero ella me la topé en Panamá, ¿verdad? Y entonces, bueno, fuimos a verla. Ella es un alma muy especial, ahorita tiene 103 años, una alma linda, ¿no? Entonces le empiezo a contar a y es que vean, estoy preocupada por esto, esto, esto, Y entonces ella se me queda así viendo y me dice, ¿verdad? Yo esperando la solución sabia, ¿verdad? Así como, me va a decir qué hacer, y me dice, no, no piense. usted no sabe todo lo que me ayudó ese consejo, ¿verdad? porque precisamente eso lo que hizo es que mi mi tendencia a pensar cosas inútiles para resolver en circunstancias prácticas cotidianas de la vida porque lo que me sale siempre viene de acuerdo a mis rasgos de personalidad subconscientes y eso me hace pensar basura. Entonces, si yo mi esfuerzo es no pensar, mi esfuerzo es mantener mi estado de conciencia bueno. Entonces, si tengo mi estado de conciencia bueno, tienen soluciones. Y en esto me he fijado también otra cosa más de no pensar es que hay cosas que yo no tengo el poder de hacer, pero que necesito el poder del alma suprema que me ayude a hacer. Y cuando no pienso, doy espacio a esa energía, a esa fuente divina, a que haga cosas que parecen milagros. Digo que parecen milagros porque en realidad son cosas muy maravillosas, yo no ni se imagina que podían pasar así. Que resulta que después de que ella me dijo, no piense, logramos comprar esta casa. ¿Verdad? Y con un salario que ustedes no se hubieran imaginado, y de dónde vino la plata, Ay, no, era, fue justo el año en que hubo crisis económica en Estados Unidos y cerraron todos los préstamos de vivienda. ¿De dónde salió la plata? Yo ni se los cuento mágico o sea fue realmente muy especial qué pasa que que uno entonces a eso se le llama en India ¿verdad? le llaman eso mantener el estado aviak es decir el estado espiritual conectado con la frecuencia divina cuando uno está en la frecuencia de la preocupación de lo inútil, de la crítica, de la IA y todo eso no estás desde un nivel de conciencia puro no estás ¿verdad? en este estado había sutil que es una frecuencia muy especial, que hace que pasen cosas muy especiales ¿verdad? Eh, y que sea si más yo quiero resolverlo todo ya, a mi manera, rápido, no sucede. ¿Cómo mantenemos entonces un estado sutil, abierto o espiritual? Primero, no hay que hablar mucho. Hay una frase que dice, hablar poco hablar suave y hablar dulce hablar poco hablar suave y hablar dulce y de hecho en India hay un juego que se llama Atam Tai que es que a la gente le ponen una una bolita en la boca <risa> entonces con esa bolita usted no puede hablar usted tiene que expresarse pero con la bolita en la boca entonces tienes que expresar con los ojos, con, ¿verdad? Porque muchas cosas que uno dice, lo que generan es más preocupación. Y además, no solo estoy preocupada, yo ahora preocupé a todo el mundo, entonces mejor la bolita en la boca. Y es que es tan inconsciente hacer drama, ¿verdad? A mí me encanta como la gente puede sacar como los stand-up comedy bueno, algunos, ¿verdad? pero que pueden sacar chistes de la situación en que uno se puede reír y entonces cuando uno se ríe como que se le baja el estrés, ¿verdad? que es tan diferente a cuando ve uno una película de dramas y como de llorar entonces es como tal vez si tenemos las características así de teatro, teatrales, que las usemos para reírnos de la situación. Pero entonces, ¿cómo hacer para hacerlo desde una frecuencia espiritual? ¿Cómo mantenemos este estado abierto que les decía? ¿Cómo hacemos para que mi frecuencia en la vida práctica no vuelva a bajar? Es decir, ¿cómo hago para que mi estado se mantenga cuando... Cuando inicio en el día y al final limpio, además de no hablar, o sea, de hablar dulce, de hablar poco, suave, lo que pasa es que uno puede poner el tono a la conversación. Vean, y, y, y el, el arte de comunicarse es una maravilla. Imagínense que nosotros hemos tenido que tener un programa espiritual sin el permiso de hablar nunca de Dios <risa> durante mucho tiempo. Entonces, para nosotros ha sido el reto cómo hablar de la espiritualidad de manera que, que sea tan amplia que no, que no genere como dicción a la gente, que se cierto, universal. Ok, de la misma manera, cómo hablar de, con todos integrarme con todos de una manera que yo aporte porque hasta esto que vos decís es cierto es un reto pero yo tengo la capacidad o sea yo soy como este Krishna que baila con serpientes es el arte de comunicar ok mi pregunta es ¿Cómo mantener el estado sutil espiritual? Que espiritual no es para nada aburrido. Imaginen ustedes esta, es, el estar bailando con serpientes todo el día. O sea, no estar tocado. Para mí es eso. Porque en Occidente el estar espiritual se ve como oscuro. Uh, no sé, a veces, a veces siento que es como sacrificado, como... No, no, es un baile. ¿Cómo hago? Ok, estar muy alerta porque usted se descuide, te pica la serpiente. Esto para nosotros es mantener los poderes espirituales. O sea, la persona feliz no es una persona que se siente débil. El que se siente débil ve la serpiente y ya, ya lo mordió. Y es solo cómo se siente, porque uno no es débil. Ninguno de nosotros es débil. Yo algunos les he contado que una cosa que me quedó muy marcada cuando una profesora de la universidad me, me comentaba en un curso para trabajar con mujeres víctimas de abuso y de violencia. ¿verdad? Y uno decía, sí, pobrecitas. Era todo lo que han sufrido, ¿verdad? Qué bárbaras. Y ella me decía, pobrecitas. O sea, ellas son el triple de fuerte que ustedes. O sea, ellas han logrado enfrentar cosas muchísimo más duras que ustedes nunca han vivido. Me explico, o sea, cambiar la perspectiva, no hay nadie débil. Y no es porque uno está pasando una situación difícil, tal vez hasta internamente, tal vez hasta la serpiente no está externa, es interna. Y me está mordiendo por dentro eso no significa que soy débil, yo estoy luchando con eso, y estoy aquí sentado, sentado, eso significa que yo sí tengo poder, solo tengo que recordar que sí lo tengo, no hay un ser humano que no tenga poder, te, mi mamá ahora tiene un perrito de este tamaño, y es el más gruñón del mundo. Yo digo que él cree que es como de este tamaño. Y a todos los perros grandísimos les ladran. Yo digo, pero qué autorrespeto de perro tienes, ¿verdad? Imagínense, y nosotros somos así y nos creemos como como así. O sea, nosotros tenemos un poder increíble, ilimitado, seres sumamente capaces, creyéndonos así. Es al revés lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, lo que me hace mantenerme un estado espiritual constantemente bien es utilizar el poder que tengo en mi vida, para eso, siempre, siempre tengo que hacer paraditas para recordarlo. Paraditas, yo sí puedo. Y es como dejarse afirmaciones así, yo sí puedo. Yo soy capaz. Hago mi paradita, yo sí puedo. Otra vez, otra vez, hasta que se me haga ya la costumbre. Y no me lo tenga que repetir cada vez, ¿verdad? ¿Sí? Son cosas sencillas. Todo es fácil. En vez, y otra cosa que hay que quitar del diccionario, ¿no? como estamos hablando de que, que vamos a hablar dulce, suave, poco, no decir que las cosas son difíciles. la palabra difícil tiene como mucho peso verdad nadar difícil manejar difícil cuánta gente maneja miles de millones entonces no debe ser difícil es de fácil pero yo pienso que es difícil hablar un idioma difícil encontrar trabajo alguien me dice es que encontrar trabajo difícil y le digo, usted ha buscado Sí, mandé un currículum. Pero es que es difícil encontrar trabajo. Me explico, o sea, es como que lo hace cuando usamos esa palabra como que generalizamos la negatividad. Entonces, si yo quitara esa palabra, ya no, es, no son difíciles, solo tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. Yo sí puedo. Otra ¿Sí? vez, yo sí puedo. Es como un mantra. Es una afirmación.